13 and motherfucking 41 records, VL records, damas y caballeros, es un total honor para nosotros presentar una nueva canción, una nueva inspiración, yeah. featuring Indio Santana en la casa, prefiero quedarme en el hip hop que conocí de siempre, ah, prefiero ayudar a comer sueños de gente consciente prefiero aferrarme a cantarte y nunca dejarlo caer de la cuna hasta la tumba será siempre vencer o vencer ando buscando militancia gente que tenga las de abajo bien puestas y se una desde cualquier distancia que tengan claro que la infancia no requiere arrogancia para que absorban contenidos con relevancia de suma importancia A todos los miles de nuevos soldados Que se suman a la escuadra WH Y siguen buscando aliados Saludos a todos los pesos pesados Y a los que con disciplina y ahorro Sacan quemados y prensados Mi tema está dedicado a los que se dedican Y que por más que venza el cuerpo En la mente sus ideas no claudican Por el contrario se intensifican Y sus mensajes tocan techo Y arrecho le pone pecho A fraseos que edifican No se confundan le digo a los que conmigo se mortifican Ya lo pecho quedó hecho Y las bendiciones se multiplican A fin de cuentas siempre lo hago real para mi clan no como tantos desertores permutando el arte por pan no llevo afán y para el final quiero dejar algo en la pizarra y es un llamado a los que hacen esa música bizarra no me parece que sea buena la idea de hablar de droga y farra entre ciudades donde viven locos que nadie amarra yo represento una década de constancia y mucho sacrificio como para tener que ver el quinto elemento o el vicio así que piensa y súmate antes de que resbales en el hoyo y entrena entrenan tu doyo lo suficiente para que no pierdas el juicio siempre espero el tempo y en el instante propio. Me siento a escribir un tema, esta es mi profesión y oficio Si crees que hasta el final apenas este es el inicio De la cantaleta contra tanto rapero ficticio No buscamos auspicio, pues te daré un argumento Tus ganancias lo lamento, es el que produce el evento Y un 100 quizás te toque un 30% Eso si el tipo te da drogas pa' tenerte contento Razón por la cual no voy a programas de talento Lo he mantenido real y he estado firme hasta el momento Lo hago hip -hop como una opción de sustento Ya que evita el vital complemento es escribir para el movimiento sin ánimo de lucro intento que se note el crecimiento gracias al nivel en el entrenamiento la escritura van a aumento así que atento que lo que fomento es alimento para el que está hambriento de conocimiento 13 años metido en el anonimato vengo de los tiempos donde el rap sonaba en acetato te boto un dato vengo con versos a dar maltrato al que se cree vieja escuela y rapea como un novato con hip hop combato con, con falsos no trato tengo olfato de canino antes de sellar un contrato está para cosas serias, desde hace mucho rato Desato yeah. mi furia y al hater le reparto zapato Prefiero quedarme en él hip-hop que conocí de siempre, prefiero ayudar a construir los sueños de gente consciente, prefiero aferrarme a cantarte y nunca dejarlo caer de la cuna hasta la tumba, será siempre vencer o vencer. Indio Santana, sacerdote del rap legendario, saludo a mi crew con gestos del barrio, en cada texto se asoma el monstruo del lago Ness, no son las piernas, solo el honor. Me tiene de pies en mis lágrimas Veo tiburones de tierra A la mierda, tu sus Mis calles huelen a guerra Protesta ancestral, Monsanto destruye el planeta Y pinches raperos creen que me molesto por sus letras Regalo líneas de ayahuasca en cada producción Escupo negro azabache escribo diamantes de colección En Babilón, me piden vivo, muerto a llevar petróleo auditivo conmigo a cada puerto En el oasis on the ground el papel Sube a las nubes, tamoría, yo sonríe y bendice tu ser Lluvia de poesía ancestral Lo que escribo son mensajes metidos en botellas tirados al mar Reliquias de afluente pongo en balanza Las moscas rodean mi café pero ninguna se lanza Si te ríes de mí siendo menor que yo esa escoria Algún día mi nombre estará en los libros de historia Siempre ando con los míos, manteniendo la esencia, aportándole a la música rap con inteligencia. Soy de ese 1% que no vende su conciencia, y antes de venderla, prefiero morirme de abstinencia. Empieza el juego de nuevo, sigo poniéndole los mismos huevos. No vengan a criticarme ni a venderme en ritmos nuevos. Es muy fácil criticar, si no estuviste aquellos años, será difícil cambiar la historia. Abunda de tus engaños, soy rap real del puro, de botas tumba muros. Hago rap de competencia, no para ponerse los rulos. Tu ser aquí está nulo, entre todos suman uno sí. si tengo que escoger escogería a ninguno es que es un iber el que lo choca es mejor que cierren sus bocas soy mortal como el ácido tan fuerte como las rocas es un iber el que te topas mira niño lo que me provocas el hip hop no se ha acabado detrás de mí viene la tropa Pero prefiero quedarme tropa. en el hip hop que conocí de siempre